So why are you all in here? You know what the topic is? Entonces, ¿por qué están todos aquí? ¿Saben And before I start on the topic, I want to tell you how happy I am I'm here with you. Y antes de empezar a hablar del tema, quiero decirles a ustedes lo feliz que estoy de estar aquí con ustedes. Now, was, uh, every time I come to Costruito, I feel home. Cada vez que que estoy and with all your blessings I will learn spanish very right? soon y okay. con todas sus bendiciones voy a aprender español muy pronto so I start, and then after like maybe one week or so then again something else comes up and right? then I forget everything I learn It's happening that I start learning Spanish, and after a few weeks y se me llena la gente de otras cosas y dejo a estudiar y después me olvido todo para aprendido So, um, my dear brothers and sisters, mis queridos hermanos y hermanas, why are we here? ¿Por qué estamos aquí? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Les preocupa? Johan, why are we there? Did you come to just play the flute? <laughs> It was very beautiful, by the way. Very nice. está preguntando a Johan. estoy aquí solo para tocar el flauta. Que por cierto, estuvo muy, muy hermoso. Le digo que no. Thank you, she wants her son. Can I tell you a little more, make Okay, so you understand the, how angels influence our life. So I have some secrets for you. Entonces, And you know what happens with secrets. Y saben lo con los secretos? if someone tells you a secret, you have a big responsibility <laughs> si alguien cuando trae su secreto pero pues ustedes tienen una gran responsabilidad and so raise your hands how, how many people want the responsibility of the secrets I'm going si que levanten la mano ¿cuántos de ustedes quieren la responsabilidad? los secretos que les voy a compartir ok right? and so it's okay if it's a difficult work está bien si es un poquito drama. trabajo yeah. Because responsibility sí. needs to work a So yeah. many people, they close their hands. You know what? their Yes, everyone. Ah, yeah. That's so, so. Can you a I, mean, I told them yes. that okay. yeah. All right. So right away, even before we start the, um, anything else i want to tell you something the secret is right away así que de inmediato antes de empezar nada el secreto ya se lo quiero contar de una más and the secret is that the little injury y el secreto es que muy profundo en cada uno de nosotros hay un angelito de And that is why we are looking for the angels. Y es por eso que andamos buscando por los ángeles. So, for example, if I tell you, are you craving for a fruit called lamb? What would you say? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes se si les antoja muchísimo comer una comida que se llama lombr. ¿Qué les digo? What is that food? Why would I wait for it? Entonces me no, ¿qué es eso? Y de hecho ahora pero un muy que nunca qué es. But yesterday in the supermarket I saw some wonderful mangoes. Pero ah. super, unos mangoes muy buenos. And if I ask you, do you want Y si les preguntara ustedes, ¿ustedes un buen mango? say yes. Uh, yes. Why are you saying yes to a mango and not a longan? Y porque si le están diciendo si sí, un mango y no si sí, un longan. Because you tasted that before. Porque ¿ya has saboreado los mangos antes And you like the taste. ¿Quieres gustar o no sabía? Right? In the same way. Why are you looking for angels? Así que de la misma manera ¿por qué están buscando a los ángeles? because you were an angel before. Porque ustedes mismos no, se han sido un angel antes. Y yo voy a retomar esa experiencia. Y quieren volver a, a retomar a respirar esa, esa experiencia. So, deep inside of all of us, we are little baby angels. <laughs> Así que dentro de cada uno de nosotros salimos angelitos babies. ¿Y cómo do these baby angels grow up and become big angels? ¿Y cómo hacemos para que estos angelitos lo hiciesen crecer y, y sean grandes ángeles? ¿Y cómo? <laughs> you know ¿Saben cómo? ¿Y cómo José Francisco es? ¿Saben quién era San Francisco? ¿Yes? He yes. said something in Charlie, love, love. He said a statement. He said, light is the only cure. San Francisco dijo una frase que me encanta, que es, la luz es la única cura. And so light in this case is wisdom, is knowledge, is awareness, is understanding. Y la luz en este caso es sabiduría, es entendimiento, es luz. And so we shine a light on having you, a, angels, Así que a este mito chiquitico que tenemos dentro le de, ponemos a brillar esa luz and then we bring into our y luego lo traemos en nuestra conciencia and the more we bring it into our awareness, the more it y mientras más lo vamos eh, trayendo consciente nuestra conciencia más va creciendo and the bigger it grows, then you become one with the angel. And so I want you to see yourself, not as whoever you are, this physical form, not that, but I want you to see yourself as this beautiful diamond, because you are a beautiful diamond. Entonces ahora quiero que se vean a ustedes mismos al propio ser, no con esta forma física, sino quiero que se vean como un hermoso diamante, un diamante muy hermoso. And so this beautiful diamond is covered with mud. Y este hermosísimo diamante está todo cubierto con mar. Is the diamond still diamond? El, el, el diamante sigue siendo un diamante. If the exists, the in the Incluso si el mismo diamante se está creyendo barro, pues sigue siendo diamante. Yes. So we are beautiful diamonds covered with mud. So I will talk about the right now. What okay. is the barro. Entonces todos nosotros somos estos hermosos diamantes que estamos cubiertos de barro, creyendo que somos barro. Así que ahorita me voy a concentrar a hablar sobre el barro. ¿Qué es el barro? So in Sanskrit there are three words I'm going to use from the first Sanskrit Hindi. Because the best way to describe them is in that language. So you you the The first word is sa la primera palabra es sattva and sattva sattva means something that is very pure a diet is sattva it's pure it is peaceful it's joy it is something that is absolutely pure and innocent that is sattva eh, sattva es algo que es puro este diamante sería satra, sería que algo es pacífico, es alegre, es totalmente puro. Cool. There is no adulteration in satra. No hay ningún tipo de adulteración dentro de este sapa. So sapa no es un maravilloso, de pure joy, pure no pure joy. Love pleasure, that we get it. from the senses, not that, that pure joy, that is satra. Satra es esta alegría pura, total, que uno que no logra tener no es que no tiene solo de los, de los placeres de los sentidos sino una que totalmente cool the second word is rajas y la segunda palabra es rajas and rajas is ambition overachieving go um, go go you know to do something always achieving always you know that is rajas Consider so ambition, like no a lot of ambition, right? That is just so consider is religious. And then we have Thomas. Y luego tenemos Thomas. And Thomas is where um, it is laziness, depression, um, delusion, um, just very, like nothing is, you know, you're just very like apathy, right? like just totally, there's nothing that's going to work and you know, woe is me, all of that is Thomas, is mm Thomas, it's like the, they don't do anything, it's just they're very lazy, depressed like that. Thomas is in the style, going to Está demasiado perezoso, está con depresión, está desilusionado, es como ese, ese estado total así. Hay que ser el que And so, we are this beautiful diamond that's the angel inside, right? And we are covered with the mud of rajas and thumbs. Y estamos también en el hepático. entonces dice que somos este pequeñito pelito de aquí adentro, que somos este hermoso diamante que está todo lleno de centrales y de Y <laughs> some of you might say, ¿qué what is wrong with ambition? que what is que es lo going, going, achieving, achieving, achieving? lo que es lo es lo que es es lo que es lo que es And very pure, which is very different from lages. So both lages and famas are um, like covering over this relationship, this relationship. Mi alguno me podría decir, que qué hay de malo en querer lograr y lograr cosas y seguir así bajo? Ah, sí se puede. Sí no. Que la realidad es que esos grandes famas es donde <inaudible> uno está totalmente autosoberano, donde realmente está disfrutando. Y este bebito, angelito chiquitico, o se llenó de ese, de ese gran espacio. so if want the angel to glow, if to show, what you do. Entonces si ustedes realmente quieren que ese diamante se vuelva a salir, que se vuelva a ver, que ese bebé crezca, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer? We have to them, ¿vale? Tenemos que remover el, el barro, ¿cierto? ¿sí? We have to remove the mark of judges and towers. Tenemos que remover todo ese barco de jueces y camas. And how do we remove the bar of judges and towers? Y cómo le removemos slogan barco de is? y camas? You know what the slogan, which it is? Santa es el para yeah. The "Light is the only cure." <laughs> la luz es la única cura. So when we have awareness. When we have understanding, and when we shine a light, then slowly, Rajas and Thomas will go away. Entonces, cuando tenemos entendimiento, cuando tenemos conciencia y cuando estamos brillando esa luz, todo ese barro de ramas y tamas se va. And one of the things you need to understand about Rajas and Thomas, it just doesn't apply to this little angel within us. It applies to everything. The movies, friends, the people we are with, the job we are doing, everything has that stage of something that just has done. Y algo que tienen que saber es que estas cosas eh, no se le aplican solo a su película que están entre ustedes, se aplican a todo. A la película que vimos, a los amigos, a las relaciones, a los trabajos, todo, todo, todo tiene sus estados de That one, so I'll give you an example. Let's say a movie, right? I go to a movie that is um, about um, football. Entonces, voy a darles un ejemplo. Digamos que me fui a ver una película que era sobre football. What is that movie? De qué se trata la película? It's a Rogers movie, ¿no? Es una película rayas, you know, right? And let's say I go to a movie about people doing drugs and just running around and doing nothing. And what is that call Digamos que lo no que otra película que era acerca de la gente usando drogas, estando solo ahí, si no say nada, ¿qué tipo de películas de That is Thomas. And you know? that's the same with the place. Let's say I go to a bar where, you know, people are not you know, some wrong attitude then, you know, so it's, it's a very different energy, you right? know, it has a very nice um, energy and then let's say if I go to the stadium where, or an uh, office, then, then it has a very large energy, and let's say I go to the meditation center, it has a very subtle energy. So we is, entonces voy a cerrar y la energía de ahí está como con, con muchas cosas y todo tiene una energía tamas y si voy a un estado o me voy a incluso a mi lugar de trabajo tiene una energía muy alta de tamas. y si voy a un centro de meditación ahí se tendría una energía santa y todo todo tiene this energía de santa, santa Um, the archetype, the angel archetype that is within us. Entonces, todo, todo viene estos tres tipos de energía: de, de rayas, tamas, no, santas, rayas y tamas, incluyendo ese archetype de ángeles dentro de nosotros. So, you know the Greek word archetype. The word archetype actually comes from Greek. Entonces, ¿está bien que la palabra archetype viene del griego? And arcade arcade means original uh, uh, and typo me tipo or typo whatever it means a pattern it means an original pattern entonces arcade significa original y tipo significa patrón entonces el patrón original and it's an original pattern that all other patterns are created from es el patrón original de donde todos los otros patrones se And so, when we use the word archetype, what it means is that there is a thought pattern and a behavior pattern that operates in our psyche. Directamente, entonces si decimos el archetipo perfecto sería del patrón que opera nuestra mente y nuestro comportamiento que está en this uh Thought pattern and behavior pattern that operates in our society also can be categorized into software, ledges, and tasks. Okay. And because we are dedicated to society, because we are with each other, what happens is we unconsciously take on um, patterns. inconscientemente estamos absorbiendo And so let's say I have been embodying a religious archetype, then many people around me will be embodying that righteous archetype porque we are in society, you we are in we live together, we are depend, we are Entonces digamos que yo misma estoy personificando un arquetipo de Entonces yo estoy personificando eso y todos a mi alrededor también están personificando ese arquetipo de alas, porque todos estamos viviendo en esta sociedad, estamos interactuando interdependiendo unos de otros. And so this angel archetype of The fullness of um, bad virtues, of beauty, all of that—it is inside us, but it is totally covered by this Rajas and humus. And so, I will go over a few archetypes that the angel embodies in its subtle stage. Entonces, arquetipo de es el que personifica ese estado altas de alegría, de toda la virtud, de valores, toda la, toda la usura, que está totalmente cubierto con todo ese estado de samba, no, de rayas y camas. Entonces, ahora lo que voy a hablar es un poquito de todos estos otros eh, salva que tiene el ángel, el ángel Cómo do we do that? ¿Cómo hacemos eso para despertar ese tipo dentro de nosotros? ¿Cuál es el de este tenemos para esta noche? Light is the only cure. La luz es la única And when we say light is the only cure, that means knowledge, wisdom, awareness, understanding. If we understand what we're doing, then we can transform. Entonces, a qué nos referimos con luz es aprendimiento, conocimiento, sabiduría y se Entonces, si entendemos qué es ese ser río eso también se contiene en luz. Desde también en luz, lo dinámico, lo mundano y el contig Así que esos amiguitos chiquititos que tenemos allá adentro, ese diamantito lindo, está cubierto de y se podrá volver grande y crecer. And we can protect ourselves. Y nos podemos proteger a nosotros mismos. So let's say an angel came down and protected you. Entonces digamos que un ángel bajó y nos protegió a ustedes. How long can angel protect you? ¿Por cuánto tiempo podido proteger protegerles ese ángel? Three seconds. Unos cuantos segundos? Right? Siete. And if you learn how to protect yourself, if you learn how to become an angel, how long can you protect yourself? Y si usted aprende protegerse a sí mismo. Aprendiendo como usted un ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo se podría proteger? Yes. And so that is why we have to shine a light. Y es por eso que tenemos que brillar esa luz. Because we cannot depend on anything external other than who we are. Because we, we, everything, you no, know, everything external is temporary. It will go away. Porque no podemos depender de nada externo eh, más allá de lo que somos, porque todo lo que está fuera es temporal y se va a acabar, se va a ir. Entonces se oye como un poquitito de trabajo, pero es no solo un poquitito de trabajo, es fácil, es como lograr crecer y ser este ángel que ya no solo se va a proteger a sí mismo, sino que va a ser capaz de proteger a todos los demás. Right? Are you ready? You are always your hands. Cierto, ya todos están listos porque todos ustedes andaron la mano. Okay. So guess what? If three of angels happen in Costa Rica, what will happen in Costa Rica? Entonces imagínese que se cometieran en 30 ans in Costa Rica. ¿Qué pasaría con Costa Rica? It will become heaven on earth se volvería el cielo a la tierra, el paraíso a la tierra. ¿Puede Joaquín quieren eso? Yes. And so the first archetype of an angel is the hero. Porque el primer tipo de demon, angel es un héroe. And so when the hero archetype is in the supple stage it is the hero, the angel, is self-reliant, self-sovereign, um, helpful, disciplined, courageous all of those qualities that the hero has entonces cuando el ángel está en su estado de él, en su categoría de salva él es, es autosoberano, él ayuda él, So all of those He has a lot of he has a lot of courage. it's going too fast and so that is the lot of courage. He the a the of the He has in the of the He has In the of stage, He has a lot now you're He has a lot of courage. He hero And if you people, you're like now, war, right? Let me go and have war and I am better and um, I have to rule over all those people, I'm a leader. All of that happens in the letters. Entonces, todas sus lindas cualidades están entre el en su estado de héroe sano. Pero cuando el ángel baja en su estado de gales, en ese estado de ERI, ya no es una medio camino, y se vuelve entonces en el estado de guerra. Entonces ahí tengo que yo ser el líder, tengo que ir a gobernar, tengo que ir a la batalla, entonces ese es el estado de ERI, gracias. And so, next level is, so, in the SAP de la Nigel Hero, gracias, Renan. SAP de Hero, pero en la Tama's Hero, In the Thomas Hero, you know, now you're a, um, just a dictator. Entonces, en, en el R and we know how dictators operate, ¿no? They are just concerned about who they are, they don't care about their people and um, they don't they are not working for what they want they want what you have a lot of grease, all of that entonces, ya todos conocemos cómo operan los indicadores. Eh, no quieren tanto el bienestar del, de su pueblo, de cómo están todos, sino lo que quieren es su propio bienestar. Y además, no solo quieren trabajar para obtener sus cosas, sino que quieren tener lo que ustedes tienen. Entonces, ya sabemos cómo opera esa avaricia de, de su propio bienestar. Y so, an angel, I should be a Because if want to be an angel, to be Because as a hero, I have courage, and I have I fight the spiritual fight, the spiritual fight with my own negativity, with my own um, insecurities, all of that. I need to be able to fight that to be that hero, to become that angel. Entonces para hacer ese, ese ángel, yo tengo que tener la valentía y luchar contra mi propia negatividad, contra mis propias defectos, para lograr, superar y ya volverme a ser. Y so um we have to take out this rajas and this hamas out of out of that, the the mud that is covering this diamond. We should take that. The next article, entonces, todo ese barro que está cubriendo, todo ese barro quitamos, tenemos que sacárselo ¿no? de Ese diamante para volvernos a escribir. Ahora, el siguiente adjetivo. And the next object is a right? Entonces, el siguiente adjetivo es el, el cuidador. Si ustedes ven, de todos los ángeles se ve como compasivo que tienen compasivos, compasivos que que, que, que cuidan y que, que protegen. Y so as a compassionate caregiver, compassionate emo, the mentor yes. will Los chicos de you know, people los chicos de los chicos de los so I don't chicos de los chicos entonces, en eh, Los Ángeles, en, en ese estado tan lleno de compasión de cuidador, ellos no están haciendo diferencias. No están diciendo, ah, estos si esto es los tacóicas, yo soy de India, así que, en un así no hacen esas diferenciaciones So, en la care, there is nice, there is pure compasión, there is care for everyone, there is no, they're who they are and there is no expectation from the compassion that they give and that there is also um, this whatever they need they take from, they take their care from God. Entonces, en este estado de juro, de ser cuidador compasivo, hay muchísima bondad y no hay diferenciación. Y tampoco estoy llevando la cuenta de cuánta cooperación y cuánto cuidado estoy dando yo y todo el plan. Y, no, y no siempre todo lo que necesitan lo están tomando directamente. And what happens in caregiving? Y qué sucede cuando llega el, el cuidador en el estado de Texas? They do care, but they do care only. If you're from Costa Rica, they're only careful to go from Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa en el estado de la calle del cuidador? Sí cuidando. Pero es una negativa. Yo estoy de Costa Rica, así que yo cuidado de Costa Rica nada más. Us and them. Ellos y nosotros. That is rajas. Eso es de alas. Right? And then in Thomas Caregiving, um, the care displays entonces en el estado de, de, de cuidador el cuidado destruye So what happens is the people they're caring for, they will disquee them ¿Qué pasa es que las personas a las que están cuidando, las llevan por camino. They will enable, let's say you are caring for a, a, for a patient, they will enable them to do drugs, everything. The care you're giving is not, is enabling other people to come down por ejemplo, si usted está cuidando un paciente, usted le dice, no, oh, así está bien, no de droga, no importa. Entonces, el, el cuidado que le está haciendo a, a, a ellos está permitiéndoles, o le está haciendo que más bien desciendan. So, an angel needs to be a caregiver. Así que un man necesita ser cuidado. But it has to be something that There is no ascending, everyone belongs to us, and compassion for everyone. Entonces, un ángel tiene que ser un cuidador pero en el estado salvo. No va a haber a ellos y nosotros o estar haciendo que los demás desciendan. And the next one is really important. you to pay special attention to this one. Y el siguiente es sumamente importante. Así que quiero que pongan muchísima atención a este. Okay? And this one is Y este es la inocencia. En right? Sabba totally in el ángel es totalmente inocente. En el ángel es totalmente inocente. Y anything that happens to this angel in this Sapa innocence, will be okay, everything is for the best. Well, here, pues, todo lo que le pasa al ángel en este estado Sapa, inocencia está bien, todo lo que pasa es por mismo, mejor. Whatever happens in their life, they will make it work for them. Lo que sea que conteste en su vida va a ser que funcione bien para ellos. They'll all be in the best things, discard the old things, and they will be innocent. Totally connected with God. Entonces solo van a recordarse De lo mejor, van a desechar todo lo innecesario y solo se van a recordar y conectarse con Dios. And what happens to this innocence in Rajas? So whatever is happening, you want justice. Lo que sea que pasando justicia. And you want revenge. You venganza. You will just never let it go. Someone says something to you, you have to go take revenge nunca lo va a soltar, de lo que sé que hay que entender, usted tiene que ir en el mar. You want to go to justice. Is that an angel? Quiere darle, che, por la justicia. ¿Ese es de su nombre. es it's rajas, no, well, it's not in German qualities. Porque eso es rajas, eso no sería una cualidad mexicana. And so what happens to this innocent in Tamás? ¿Qué le pasa a esa inocencia cuando llega a Tamás? you become este a victim and for some reason in today's world victim seems like the biggest throw you can get, and for some reason in the world of today is that being a victim is the most that you can't find but it is a promise, War is me, I was victimized, all of that is a promise y eso está más, es como, ay, pobre yo estoy victimizado, de eso está más. I am not saying that bad things don't happen. Bad things happen to all of us. But if we want to become the angels, then we have to be aware of that innocence within us. And that innocence we connect with the God. Entonces no estoy diciendo que las cosas pasan, que las cosas malas no sucedan. Todas las cosas malas nos suceden a nosotros. Pero para lograr volvernos un ángel, tenemos que lograr tener esa inocencia de ir más allá soltar esas cosas y conectarlas y tomar de luz. as a religion, es todo a en street. Y como una víctima no estoy yendo a ningún lugar, es como que me quedo cerrada en una calle sin salir and so to really become that angel to shine a light on that our innocence that innocence is within us and we just have to shine a light and become aware of it and the next one uh, How, what do you think of that? Do you have any questions about that? Do we fluctuate between, yes, we do fluctuate. Mostly, nowadays, we fluctuate between those. and si pasamos los desde esos tres estados, pero pues más que nada hoy en día pasamos de un canal en los dos de donde entre ganas y tanques. Light is the only floor. La luz está muy es la única mí. What happens is when we become aware of ourselves, remember that we are all diamonds. Then are at uno se muerse consciente de soy yo, spiritual diamonds. Some of the amantes spirituals. And then we are spiritual diamonds, and when we become aware of ourselves as light, as spiritual diamonds, that awareness. Entonces cuando yo empiezo a tener esa conciencia espiritual de que yo firma soy ese diamante espiritual y tengo esa conciencia, esa conciencia esa la que me va a acercarme a mí del estado de años y años. Pero si then you have to go to our pero si quieres saber más, tienes que ir a este centro. You have to come to our center and take the Lodge Yoga Meditation course. Y si quieres ir al centro, tomar el curso de la meditación de Raya Yoga. And in the Lodge Yoga Meditation course, we give you a lot of tips on how to get rid of rajas and panas. en ese curso de Raya Yoga, les damos muchísimos tiempo para quitar ese estado de grandes y Okay. So do we have time for more? Yes. How much more time? Five minutes? Okay. Then I'll just pick one more. Yes. Ten minutes? So I I pick this one because en Costa Rica found a lot of spirits. por qué en Costa Rica encontramos muchísimos espíritus en Costa spirits. O hay personas que son es en Costa Rica muchas personas que son como Yes. And so an angel is a free spirit. Entonces, una, es, es un ángel sí es un espíritu libre. But, that free spirit, when we don't take care of what happens in the Gajas. Un inciso de sí, eso comes so, up to be raised to Pero qué pasa en ese espíritu libre si no lo cuidamos de degrada al estado de Gajas? And you just, um, you want to go on adventure just for the sake of adventure. Because in the pure state, a free spirit is self-exploring. Um, Their adventure is from self exploring is because of self-exploration. Their adventure is to really go within and find out who they are to really tap into that spiritual freedom that is the chakra stage. Entonces, el estado sábado, de ser este espíritu libre es empezar a tener esa libertad de explorar realmente quién soy yo y hacer esa autoexploración y profundo en ese estado, que cuando uno se degrada en sábados, en playas, es solo de una parte de la altura. Alguien que diga, ayúdame, no explore, just por explorar en modo, en modo, en to go there, en modo, en modo, en el estado de rayas, es nada más que ya ahora quiero explorar lo que sea, entonces voy a explorar por acá, explorar por allá, explorar más y más y más, ¿de acuerdo? Y el camas es aimless wandering. Y ya cuando llegas al camas, es andar pagando sin meta. Right? But for the angels, we have to be consistent, but we have to love freedom. True freedom. Para un ángel tenemos que ser ese espíritu libre que realmente ama la, la libertad, pero la libertad verdadera. la vida. Ok, last one. Ok, ahora sí, último. El lover. El amante. ¿Es un an ángel o algo? El ángel es un amante. A lover of God, El amante de Dios. Right? El God, there Dios es angel. Porque sin Dios no hay ángel. And angels are totally connected to God. Y los ángeles están totalmente conectados con Dios. So their love is pure. Así que su amor es puro. No happens, y luego que pasa. What happens en dance? ¿Qué le pasa cuando acá? I love this person and I don't love anyone else. Ah, yo amo a esta persona, pero no amo a nadie, Y también, porque yo Y también, porque yo te estoy amando a esta persona, se vuelve una, una posición right? y posición. Y luego de ahí sale, la, las celos y todo eso, un right? And what happens in us? You give less and less. You become codependent. Se so vuelve codependiente. You can't live alone. Ya no puedes vivir Right? So this is important to understand something in lover as an angel. También es importante volver a entender el ángel como un amigo. That physical things, anything physical that you see in the world. Will it be forever? cualquier cosa física que ustedes vean y puedan ver en este mundo podría durar para siempre. Let's take the building. Por ejemplo, veamos este edificio. ¿Cuáles En los cinco mil años, ¿ustedes creen que va a estar acá? Bueno, háblame, años? So nothing in the disco. So let's say I'm totally loving someone. What I'm doing is I want imperishable happiness from perishable things as a lover. Entonces, ¿qué pasa si yo me enamoro de alguien? Quiero un amor que se vuelva un amor imperecedero, eterno, pero de algo que es perecedero. And can you get imperishable happiness from perishable things? y por que pueden lograr la felicidad imperecedera de cosas perecederas, incluso de las personas and so we have to be lovers, we have to be lovers of the divine pero si tenemos que ser amantes, porque tenemos que ser amantes del divino porque el divino es imperecedero and so it's important, so what happens is if we if you don't take care let's take a car right if you buy a brand new car can i tell the car a hey, car don't let it work"? It will get older, so I know what happens is that we have and a car a car hey car so If a car will go through several adjustment phases, then the same car will pass through and adjustment phases. At last, <coughs> we have to jump the car. See, already when you get there, you don't have to look the car. But it will get on. Everything, everything that you see will go through these stages. So it's not our fault if we are oscillating between the different phases now. Entonces todo, todo lo que ustedes ven va a pasar a través de sus estados y se van a envejecer. Así que no es nuestra culpa tenemos los gigantes en esos estados, en los estados de grandes y But the cure is in our hands. Pero la cura está en nuestras manos. Awareness, understanding, wisdom, practice. Yeah y conciencia, el entendimiento, sabiduría y la práctica. Is in our hands when we can do it. Están tras manos si podemos hacer. Is so, all of you that have taken the ratio of course and then taking so lo más montes. Y si todos ustedes nos dan incluso ustedes cada día, si toman, les iba a tener más práctica, en el diario de trabajo a mover la línea de espacio que está y si ya tomaron los cursos de año más al centro porque le dio se necesitan la comunidad para poder tener más práctica porque recuerden que todos tenemos que volver a el centro y a viento es el ok claro <laughs> Good? Nice. Uh, and so, I want to end with this one thought. When we say we are diamonds, we are angels, we are inside, um, that means that I'm not asking you to do, three or do something that you are not. Entonces, quiero terminar con un pensamiento. les estoy diciendo que ustedes son un diamante, un angelito, o son un estrella. No estoy diciendo que ustedes son algo que ustedes no son. We all already. All I'm saying is we have to kill from We have to remove the water. Ya lo somos. Entonces, lo que estoy diciendo es que en realidad tenemos que remover el barro so you have to have faith that you are that. Entonces tenemos que purificarnos y para eso tenemos que tener la fe. De que sí sobre eso. Because the diamond has been covered with so much mud that you forget, you keep thinking to the mud. Porque el diamante está cubierto con tantísimo barro que ustedes se les olvidó y que ustedes eran ese diamante Entonces so it's like purifying water. ¿eh? So we are, when we Entonces es como cuando se purifica el agua. No es que cuando estamos purificando el agua vamos a botar esa agua y vamos a tener un agua nueva. Sino que lo que hacemos es remover todos los agentes contaminantes del agua. En la misma forma, Entonces de la misma forma, purificamos el alma y nos volvemos agua And that is when y ahí es donde